Saludos, soy Rael Banger y en esta hora les voy a mostrar, tal cual como eh, vieron en la imagen, cómo se hace eh, en Illustrator este tipo de texto. Listo, entonces vamos a abrir Illustrator. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, que lo van a hacer conforme a su gusto. Voy a pegar aquí un rectángulo, ya aquí en esta opción de trazos. Voy a quitar aquí esta opción. Aquí lo, en relleno lo voy a poner en negro para que le den más vida a la letra aquí lo voy a aquí en capa vamos a bloquear esta capa del fondo ahora vamos a, a crear un texto Voy a ponerle terror entonces aquí vamos a poner me gusta mucho taoma vamos a ponerlo en tamaño y a ponerlo en este caso 300 y letra en blanco Listo Entonces esto es lo más duro Ya lo hicimos Entonces ahora vamos a irnos a texto Y vamos a darle clic en crear contornos Y aquí vamos a centrarlo Ponemos en todo el centro Ahora vamos a buscar una textura O lo que ustedes quieran Una imagen que ustedes quieran agregar aquí la textura la pueden hacer en, en, en Photoshop. Es muy sencillo hacer una textura. Si no saben, me pueden escribir en la descripción de este tutorial. Y yo les mostraré cómo se hace una textura. Entonces vamos a darle clic en colocar o la arrastran aquí una imagen. Yo tengo una aquí una textura. aquí. Miren esta. Pueden hacer su textura en Photoshop o la pueden descargar de una página que tiene por nombre creo que es, vamos a ver, les voy a mostrar aquí en Google esta, Bye y aquí descargan textura, listo bueno entonces para una vez que tengan la imagen aquí, la arrastramos acá abajo fuera de la mesa de trabajo y vamos a darle clic en incrustar una vez hecho, ello vamos a irnos a ventana y vamos a buscar un una o herramienta que tiene por nombre calco de imagen vamos a darle clic aquí en avanzado aquí me gusta ponerlo en 120 entonces aquí vamos a darle clic en omitir blancos esto lo quitamos de aquí esta palomita y luego vamos a dar clic en previsualizar aceptamos, esperamos a que cargue ok ahí ya cargó una vez hecho y una vez que lo ajustemos conforme a nuestro gusto no tiene que ser que lo dejen de esta forma podemos cerrar aquí y podemos darle clic en expandir una vez que le demos clic en expandir vamos a dar control c para copiarlo ahora vamos a seleccionar el texto si, si ustedes no tienen el espacio de trabajo así como el mío Ajá. lo pueden poner Dando clic en ventana. Eh, si vienen a espacio de trabajo, yo lo tengo en aspectos esenciales clásicos. Me gusta mucho esta opción. Conforme a lo que yo voy a trabajar, así mismo escojo la herramienta, la, el aspecto de trabajo. Listo. Entonces, aquí me sale eh, transparencia. Voy a seleccionarlo. Entonces, aquí vamos a dar clic en crear máscara. Seleccionamos el color negro y vamos a dar control B para pegar el, nuestra textura que digamos ahora. Entonces una vez que lo tengamos aquí, vamos a dar clic en un color. Voy a escoger un color, ustedes pueden el que más les guste, el que más les parezca. No olviden que entre más aumenten el, el, el brillo del el color, más se va a ser notable. Listo. Y esta textura la pueden ir corriendo. A veces la corren y no se va a reflejar cuando corren. Pueden ir corriendo así. Y pueden ir visualizando dando clic aquí en el color blanco. Y dan clic afuera y miren. Lo podemos dejar así. Pueden seleccionar nuevamente y darle clic aquí. Y subir un poquito, correrlo más. Así. Dan clic aquí y dan clic acá afuera. Miren que ahí ya quedó nuestro texto. Podemos cerrar allí. Entonces, si queremos eh, poner que las letras aquí brillen un poquito y queden más oscuras las de las esquinas, vamos a dar clic aquí en esta herramienta de degradado y vamos a dar un clic allí esto lo podemos poner aquí en negro aquí así y damos clic acá en la última también damos doble clic lo podemos poner en negro así listo así que aquí se me pasó. Y aquí vamos a ponerlo aquí. Y esta la dejamos así. Y miren, esto aquí ya lo podemos eliminar o lo pueden dejar allí. Entonces aquí vamos a dar clic en exportar. Ustedes pueden poner el fondo que quieran. Vamos a ponerle portada. Esa es una forma de exportar una imagen. Listo. Acá la podemos reflejar. Miren. De error. Lo otro también lo, que, otro, lo otro que pueden hacer es exportarla así. De esta forma. Escogen escritorio donde la quieran mandar o en imagen. Luego dan clic en exportar. Y se les va a exportar en carpeta toda la mesa de trabajo. Miren que aquí la tenemos. Miren. Ahí ya está. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya agradado este video. Y hasta la próxima. Chao, chao.